Hola amigos de YouTube, hoy les mostraré cómo configurar el teclado en cualquier idioma, en cualquier computadora, sin importar si es una computadora Mac, si es una computadora de cualquier tipo que hayan creado, les enseñaré. Lo primero que tienen que hacer es ir configuraciones del sistema, si no está en esta parte nos dirigiremos a inicio y buscamos configuración del sistema luego que estamos en esa parte le damos a configurar sistema le damos a distribución del teclado aquí vemos las configuraciones del teclado que yo tengo, ya que yo uso una computadora de Apple, yo uso una Mac y le instale Ubuntu. Por esa razón, tengo el teclado Macintosh, pero para configurar, para configurarlo, le dan a más y aquí le aparece un sinnúmero de idiomas que pueden configurar su teclado vemos alemán armanio le dan a vista previa eligen el idioma le dan a vista previa y vemos la configuración que, que nos da el teclado si seguimos viendo hay un sinnúmero de idiomas es más suave para que puedan observar y si hay personas que tienen computadora como la mía Solamente tienen que poner Macintosh Y ahí le aparecerán los idiomas que quieren poner en su teclado Macintosh Vamos a poner Macintosh Vemos la configuración en japonés Macintosh Vemos que todo es fácil de hacer Y para ver cómo queda las distribución, ¿eh? por si acaso ya tienen una establecida. Le dan aquí a este teclado que está aquí abajo, que es la vista previa, vemos cómo está configurado en español, vemos que el guión está en esta parte, y en el teclado físico que tengo fuera, no está de esa forma, está de esta forma, aquí. Eso era todo amigos de YouTube, espero que este video haya colaborado a cuanto a la configuración del teclado en cualquier idioma, en cualquier computadora. Suscríbanse, comenten, si tienen dudas la dejan en el canal, la responderé, hasta la próxima.